Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, voy a subir un poquito el volumen porque me decía gente que es que, que se me escucha abajo o se me algo así, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos, subimos un poquito el volumen y ya está, y asunto arreglado. Bueno, eh, oye, también subir vosotros el volumen, ¿vale? <ríe> que esto llega un momento en que se agota. Eh, decía un, un gran, sí, un gran sabio, la comodidad y el conformismo... Son enemigos de la pasión, del crecimiento y de los sueños. Es decir, cuando yo estoy en mi zona de confort, al final digo, sí, sí, sí, yo soy, yo soy, vamos, wow, wow, a mí me gusta hacer cosas, quiero cambiar, quiero cambiar el mundo y tal, pero... Wow. En el sofá de casas está que te mueres. Eso es como, y conozco muchísimos, muchísimos ecologistas de sofá. ...y cuando les preguntas... ...oye, ¿cuántos árboles has plantado en tu vida? Po, Ninguno. ¿Por qué no tienes plantas en tu casa? ¡Uy, es que se me dan fatal! Eh, ¿No tienes una mascota? ¡Uy, no, es que me, me ensucia las cosas! Y entonces, eh, ¿tu ecologismo dónde está? No, hombre, si yo colaboro con no sé quién, no sé cuánto... es decir que tú no eres ecologista. Tú lo que eres... Eh, limpias tu conciencia Pagando, donando, hace una donación Y ya, soy ecologista Eso, el que la hace Y el que la hace, la paga Pues eso, el que la hace Un auténtico desastre Un auténtico desastre de cinismo Bueno eh, Decía Alexander Graham Bell Nunca andes por el camino trazado Un camino que ya esté hecho, ¿vale? Porque te va a conducir únicamente Hacia donde han ido otras personas antes que tú Es decir ...busca cosas nuevas... ...busca hacer cosas diferentes... ...porque como no lo hagas... ...estás jodido... ...yo a todos de verdad... ...os animo a que... ...porque estoy seguro de que todas las personas que estáis ahí detrás... ...que me escucháis... ...tenéis capacidad para muchas cosas... ...pero hay una en la que todos... ...tenemos... ...no sé... ...somos especialistas... ...o se nos da mejor o... ...tenemos ese no sé qué... qué que sé yo... ...vale... <ríe> ...entonces... Eh, ...ostras a día de hoy, tal y como está el mundo y tal y como se va a poner, yo os digo, monetizarlo. Monetizar lo que os guste, monetizar lo que sepáis hacer, de verdad. Monetizarlo. Joder. Ganarle pasta, porque van a venir malas, van a venir muy malas y va a hacer falta. Yo sé que muchos estáis ahí detrás, pues bueno, tenéis unas buenas inversiones, tenéis sois pudientes, pero otros no tanto. Y oye, quizás llega el momento de que hay que levantar un poquito más e mm, intentar dar un último punch, ¿vale? Un último punch antes de que nos jodan. Antes estaba hablando, pues, no, ahí tonteando un poco con José, ¿no? Y es pues, un, un alumno. Eh, de Murcia. Ah, mira, como los de Murcia, que están en el PP ya ahí, los de los de Andalucía también. Bueno, eh que al final eh, tenemos que hacer, tenemos que, que vendernos, ¿no? Tenemos que vendernos como bestias y, y, y tenemos que intentar hacer algo ya, porque a lo mejor este invierno se presenta muy jodido. Y oye, pues si este verano puedes disfrutar un poco, disfruta, pero hay que intentar empezar a hacer esa, ¿cómo decirlo?, esa despensa, esa pequeña, esa despensa ahí poquito a poquito, porque si vienen demasiado malas, oye, pues que lo podamos pasar, que ya que hay que pasarlo, ¿no?, pues, pues, pues pasamos con, con una sidriña, con alguna cosa. En fin, no me voy a enrollar más, que os estoy contando aquí mis en coleccionables, pero, pero de verdad, que sí que hay que hacer cosas ahí diferentes, y cada uno anda a su camino, y como decía hace poco, que ya me alegro que esa frase vaya saliendo, cada uno hacer su análisis del mercado eh, de, en general, porque ojo, ojo, las que vienen. También viene Hacienda, Hacienda, que ya queda en nada unos días para terminar la campaña y ya está dándonos por saco. O sea, todavía no termina esta, ya no está dando por saco para la que viene. Telita, telita, estos señores. ¿eh? En fin, comenzamos. Bonita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Por Dios, por cierto, es que es gratis, ¿eh? es decir, tú lo haces así, y ya está. No te cuesta absolutamente nada, nothing de nothing. Y a mí, pues no me viene tampoco mal, ¿no? Sí. Oye, tampoco es que quiera agradecer mucho. O sea que si ya le habéis dado unos pocos o los demás, parar, ¿vale? Pero todavía no le habéis dado unos pocos, así que darle. Venga, bueno. Hacienda eleva el control de las criptomonedas y obligará a expresar en euros saldos y operaciones. Ya lleva a audiencia pública el Real Decreto para declarar en el 2023. Vamos a ver si en ese proceso tienen que tumbar cosas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Depende de lo que digan los abogados del Estado. Eh, lo que digan en función de lo que les ha dicho Europa anteriormente porque quieren... O sea, estos, estos son, son, son unos, unos, unos piratas, unos, unos criminales, es decir... Europa dice una cosa, pero ellos dicen me da igual, me da igual vuelvo a, voy a volver a, a hacerlo o sea, en fin, entonces bueno eh, te los bienes en el extranjero, tendrán que poner la cualetilla, eh, excepto en Europa porque es que no tienes la obligación de decir lo que tengas en el resto de Europa, esta es la realidad lo que pasa es que aquí se lo pasan todo por el forro de los cojones ¿vale? con tal de eh, ellos hacer su planning, ¿vale? su planning de gobierno o lo que tengan que hacer, da igual que esté uno o que esté otro, ¿eh? O sea, esto es igual, al final todos los meses, ¿eh? En este caso es lo mismo, ¿eh? que, no, que uno no es menos enemigo de, de nosotros que el otro. Entonces, Pero bueno, es que precisamente la Montero, entre la Montero y el Montoro, pero esta señora... Yo... Hombre, un beso, lo que se dice, un beso, no. No. Pero... Que nos deje un poquito en paz, ¿no? Un poquito, un poquito. Yo quiero pagar impuestos, lo juro, ¿eh? Yo sé, yo eh, quiero pagar impuestos. Pero lo que no quiero es que me roben. Tan sencillo como eso. Nada más, no pido más. En fin, hablando de esto, vamos a, a ver, eh, recordar que el día 30 termina la campaña, ¿vale? Termina la campaña y que, bueno, que pues todo este dinerito que queremos guardar, que queremos ahorrar y que queremos dejar para el futuro y para, o para nuestro presente inmediato en, en, en, en años muy dentro de nada, de na, pues, oye, que, que no nos lo ande fastidiando Hacienda. ¿Vale? Entonces, otra cosa importante, si ya estáis empezando a enviar más, no habéis recibido el email de confirmación de datos, cualquier cosa, mirar en, en correo no deseado o en spam, porque a veces que tenéis dos bandejas, tenéis spam y correo no deseado dentro de la misma cuenta. Eh, si alguno no lo ha recibido, pues oye, que escriba un email, o pues, si alguno tiene una duda, que escriba un email, a mí dejarme en paz, <ríe> pero bueno... Eh, Buena cosa, guapa cosa, yo estoy encantado de la vida y bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Y además una cosa importante, ¿vale? Esto, bueno, el roadmap. Eh, Tranquilo, sé ¿eh? que el token no sale hasta el primer trimestre, ¿vale? Eh, ¿Dónde estamos, dónde estamos, dónde estamos? Yo lo que quería ver es... ¡Eh, Kiliquai! ¡Premios! ¡Premios! ¡Uno por de 10.000, tres de 3.000, tres 10 de 1000 20 de 500 y 30 de 200 que nos van a cascar. A ver si nos toca alguno y tenemos suerte, porque yo la verdad es que con estas cosas nunca te han tocado. Pero hombre, son un huevo, son un huevo ahí. 20, eh, 50, 60, 64 premios que son... ¿Cuánto, ¿Cuánta pasta es esto? ¿no? 10.000 por un lado. Más 3 por 3, 9.000. Más otros 10.000 por otro lado. Más... Otros 10.000 por otro lado. Más... 2 por 3, 6. 6.000. Joder. <ríe> 45.000 pavos. Eh, que no es que lo diga yo, que lo hice aquí la jefa. 45.000 pavos. ¿Vale? 45.000 dolaritos en premios. Que yo, joder, tiene un poquito de pueblo. La calculadora, ¿no? como yo, que ya no. 45.000 dólares en premios. Ahí están, ¿eh? Casi, casi es nada. Eh, enhorabuena a los premiados que les toquen. Eso en, en septiembre, cuando, hay el, cuando es el reparto de tokens, Los reparten. Bien, eh, lo de las aerolíneas ya lo vimos. Que Welling empieza a recoger criptomonedas. Así que vámonos a Bitcoin. Al bit. -oño. Que está, está interesante. ¿Qué pasa? Que de momento estamos subiendo. Va la cosa bien. ¿Qué, ¿Cuánto hemos subido? Desde que nos pusimos aquí así, a tonto, a lo tonto, a lo tonto. En velita de cuatro horas. Hemos llegado a subir un 23%. No sé, no sé. A mí me da que es suficiente como para empezar a pensar en... O paro un poco o me voy a ir para atrás. Eh, esta otra línea que tenemos aquí, de estos máximos, que es debería ser el objetivo. El objetivo a batir está aquí ahora mismo, ¿vale? En estos máximos. Esta mecha es bastante especial. Eh, y además... Mmm, no se ve aquí por la vela roja. Vamos a ver si te voy a poner dos pelas negras o dos pelas rojas. ¿Vale? Esta zona, ¿vale? Es una zona muy especial, ¿vale? Y estamos por debajo de ella. Bien. Aunque me, es que me estoy liando porque estoy aquí en cuatro horas. Bueno, dicho esto, importante, ¿vale? La zona comprendida eh, aproximadamente en los eh, 23.000, 22.900, 23.000. ahí estamos, ¿vale? es súper importante porque es la que deberíamos de rebasar ¿vale? en caso de que esto realmente sea un movimiento alcista que yo creo que no lo es ¿vale? Eh, que una vez que toquemos o si no llegamos a tocar, ¿vamos a caer más abajo? no tiene por qué, podemos venir a hacer en la zona, en esta zona o en esta, en esta misma línea que teníamos anterior o en esta otra anterior donde nos apoyamos aquí eh, mínimo diferente a este y seguir subiendo ¿vale? O empezar a hacer, como dicen muchos, un rango, o sea, un canal horizontal. Pam, pam, pam, pam, pam, Vamos a ir descubriéndolo, vamos a ir viéndolo. Dependiendo de lo que haga, pues podremos tomar una decisión u otra. Hay que tener en cuenta, estaros muy atentos, ¿vale? A las zonas de sobreventa. De momento, en una hora, el comportamiento es muy bueno. ¿Por qué? Fijaros cómo. Aquí estuvo en resistencia en la zona de 50, bajó, la pasó, se apoyó en ella. Una, dos ha estado tonteando por encima, vuelve a subir, vuelve a tontear por encima, ha vuelto a subir. Ahora posiblemente, en cualquier momento, pueda venir a tontear por ella para volver a subir, ¿vale? Creo que eso es lo que va a hacer de momento, ¿vale? Ya veremos a ver ahora cuando llega a estas zonas de máximos anteriores, entre la zona de 22, 500, 23, eh, bueno, pues que puede ser una, una zona importante. Eh, comenzamos con la cartera, ¿vale? Ya lo dije, y para ello, eh, dije, voy a hacer un Excel, tal cual, cual, pero, pero, ya está el que no diciendo ya nos va a joder ya nos va a joder ya nos va a joder no no os voy a joder os voy a enseñar una cosa como, como sois os enseño eh, un, un Excel que ha preparado Paco para la comunidad que me parece súper guay aquí explica en un gráfico el tema de la cartera ¿no? cómo va cómo va distribuida para que no se nos olvide para que no se nos olvide Vale, eh, nos dice formación de la cartera, compras realizadas. Pues aquí además nos dice está súper está guay. Eh, yo aquí intentando que pase, que pase en la, en la gráfica, imposible. ¿Vale? Nos dice compras hechas, compras pendientes, el total, ¿vale? De esas compras, eh, lo que tenemos en total ya comprado. Eh, aquí, formación de la cartera, precios de compra para que vayamos anotando los precios de compra de la compra 1, compra 2, compra 3 está muy muy bien hecha, me parece súper guay, y luego formación de la cartera cantidad de cripto compradas aquí ponemos los precios y aquí la cantidad que hemos comprado de cada uno ¿vale? porque si luego lo queremos vender imaginaos que tenemos, ya que sé eh, eh, HDI, tenemos 10.000 HDIs la, la compra típica eh, hemos vendido en su día los, los 4.500 que nos dan extras por el 45% y luego esto lo quiero escalonar en cuatro compras. Pues si yo sé lo que tengo claro, a, a qué precio he comprado, porque son seis céntimos, o sea, seis centavos. Eh, pues ya está, ya, los, ya me lo sé, pero claro, me lo sé porque me lo sé aquí. Pero si fuera de cadena, no, no lo sabría. Tengo que apuntar a qué precio he comprado, ¿vale? Entonces, eh, me parece que está muy bien hecha. Yo lo único que le voy a poner va a ser un pequeño detalle, ¿vale? Que es aquí un apartado de notas, ¿vale? Para que podáis ir escribiendo en función de. Muchas veces. En el trading hay que llevar aparte un, aparte de llevar un un diario ¿vale? de trading, que es lo suyo, eh, ir anotando cosas que se, luego se nos van a olvidar, porque cuando vayan pasando los meses, hay muchas cosas de sobre estas compras que estamos haciendo en el momento que las estamos haciendo que se nos van a olvidar. Entonces, creo que es interesante, a lo mejor, por ejemplo, hoy he comprado cadena y Bitcoin estaba a tal precio. Eh, hoy he comprado H, los HDIs, he hecho mi primera compra, he comprado BNB a este precio, ¿vale? eso es importante, y eh, eh, empieza a desarrollar la cartera con, eh, de, de HDI con ...el BNB comprado al precio que o al sea, que cada uno... ...hay gente que lo ha comprado muy bien, a 190 y pico... ...o sea que eh, felicidades, porque la verdad es que está muy bien... ...entonces son pequeñas notas que creo que son muy importantes... ...entonces bueno, os la, os la pondré por aquí... ...y este archivo, eh, ya en el vídeo de mañana os pondré el link... ...porque lo voy a poner en la web... Eh, ...explicando la formación de la cartera... ...para que, eh, bueno, lo, lo iremos ampliando... ...que la gente nueva pueda acceder a ese link de la web... ...y os podáis descargar el archivo de Excel en zip, porque si no creo que hay problema, algún problema, no, no sé, a ver, ya veré, si lo pongo en zip, si lo pongo directamente, no importa, vale, así que esto era, era lo que os quería enseñar, muchas gracias Paco, porque es un gran aporte a la comunidad, es importante los aportes de la comunidad, yo sé que hay gente que es muy buena y que puede poner en tiempo real, yo no lo hago, ¿vale?, no porque no sepa hacerlo, sino porque no tengo tiempo, es imposible, entonces, si luego este archivo, entre todos, ¿Vale? Porque yo sé que sois gente que, es, que hay gente que es la hostia con esto. ¿vale? Eh, te hace el link del de precio Binance si te va o, o, o donde sea, por ejemplo, eh, de cadena en Kucoin eh, y te va actualizando, o en UOBI algunas, depende de las que de donde estemos, ¿no? Y te va actualizando en tiempo real el precio. Y, y eso es la pera. Eso es la pera. ¿vale? Entonces, bueno, si entre todos podemos ir mejorándolo lo podéis aportar ideas, pues eso es muy de agradecer y es un beneficio para toda la comunidad. Bien, dicho esto. Continuamos, hemos hablado un poquito de Bitcoin. ¿Qué pasa con nuestra vela semanal? Pues que está entrando en la zona esto es la diario, ¿Cómo? no, aquí, la semanal. Está entrando en la zona que mmm, empieza a ser interesante, ¿vale? Esto empieza empieza todavía no, ¿vale? Todavía no. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar nuestra media de 200, si no la pasamos no estaría tan bien, ¿vale? no estaría tan bien. Eh, hay que hacer un frenazo, es decir, aquí, vaya a hacer lo que vaya a hacer, no me importa, necesitamos un, una zona lateral. A ver, necesitamos una zona de subida, ya lo sé, ya lo sé. Queremos que se vaya a 28 ya. Yo creo que todavía puede tardar un poquito. Ahora os no digo esto y seguro que esta noche lleva 28. Bueno, no, esta noche no creo. Eh, entonces, eh, bueno, por lo menos si pasásemos la media de 200, nos diría mucho, muchísimo, pero... <ríe> Está haciéndose de rogar está haciéndose derrogar el jodío Bueno, Ethereum también, bueno, subiendo ahí, bien, mmm, me gustaría un poco más de fuerza, un poquito más de alegría. La dominancia, hoy, de momento, no ha cerrado todavía por debajo de nuestra línea amarilla, ¿vale? Por la zona de 44.13, que es la que yo la tengo marcada, ¿vale? Pues toda esta línea amarilla, que fue este máximo que hizo aquí, sobre todo. No, de momento rebota ahí vamos a ver si aquí aquí qué es lo que me gustaría que hiciera en esta zona pues lo que buscamos siempre si yo caigo y hago esto un movimiento de continuidad que voy a hacer después ¡Pam! vale tengo que hacer una figurita de continuidad y me vuelvo y para abajo a esta zona de mínimos quizo anterior yo creo que aquí luego rebotaría Oye, si se fuese para abajo, fantástico, pero yo creo que aquí eh, ya podría empezar a, a rebotar la dominancia de Bitcoin, ¿vale? Más o menos eso es lo que espero en cuanto a la dominancia. El total market va a ir este, con, con el resto. ¿Dónde lo espero yo? Pues igual, EMA20, ¡pam! A un trillón. Un trillón, zona superpsicológica, psicológica, zona de posible vuelta atrás. Cuando, ¿por qué decir? Luego, ¿entonces en qué precio Bitcoin? A ver, vamos a verlo a aquí, por ejemplo, en diario ¿en qué precio Bitcoin va, va a darse la vuelta? aquí arriba, en 24,5, 25 hemos dicho, ¿no? que podría ir a 24 y medio, 25 pues es donde está la EMA20 y es donde está, posiblemente en ese momento, la EMA20 del Total Market un trilloncito por ahí pueden ir los tiros, ¿vale? entonces, estaros muy atentos porque el viernes hay liquidación, de opciones, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis, finalización de contratos, un montón de cosas, de estas cosas raras que hacen los locos. Y pues esta zona, entre la línea verde que hemos marcado, 23, y la línea roja en 23,600, a lo mejor se va más arriba, puede ser perfectamente, pero a lo mejor es una zona que nos restringe el movimiento, ¿vale? Eh, vamos a ver... Ah, no, no estaba, estaba aquí, ¿vale? medio 25 como máximo, es lo que yo veo, ¿eh? de momento ya, luego veremos a ver cómo, cómo sigue este posible movimiento, que además es un movimiento que están haciendo todas las altcoins también con esos suelos ¿qué pasa con las acciones tokenizadas? bueno, 3, 3, 3, 3 creéis que el 9%, Coinbase 13, 13, uy, 13, 13% mira, en eh, doble, doble Hood, 8,43, bueno, pues muy buen comportamiento, NVIDIA 6,24, buena cosa eh, Tesla 12%, mm, eh, casi nada ¿vale? y el oro pues parado, ¿por qué? porque como el resto ha subido pues el oro se queda parado, ahí estaba tonteando tonteando, tonteando, 18.35 bien altcoins, BNB 2.24 desde que hizo esta parte inferior, aquí hay gente y es que han comprado en 1.24, Y digo ¡qué cabrones! y muy bien, y la verdad y rebotando, igual, pienso exactamente lo mismo, ¿vale? con todas las altcoins en general, bitcoin en particular pom EMA M20 y a dormir ¿Vale? Eso es lo que yo creo. No creo que la vaya a pasar, al menos en el primer toque. No lo suele hacer. Fijaros que cada vez que caemos, m 20 oh, ¿vale? el comportamiento es eh, m 20 bajo EMA20, bajo m 20 la paso. Vuelvo a perderla, vuelvo a tocarla, vuelvo a perderla, la paso. Venga, a ver, ahora sí. Pero después de hacer una zona lateral, vale me curro la zona de 50 y me es muy fácil pasar la EMA20. Hasta la de 200 aquí nos dejó, fijaros, nos dejó noqueados, a tomar por culo. Como dice mi niña. Pero, eh, tener muy en cuenta eso, ¿vale? Emma eh, 20 en principio debería ser, de toda esta caída ya tenemos una, dos, necesita varias más, ¿vale? De toda esta caída diríamos, pues, por ejemplo, una, dos, tres, a la cuarta rompe. Y es más o menos el comportamiento que suele tener. Así que de momento, ¿toca o no toca? Yo creo que no toca, ¿vale? Eh, quien dice BNB, dice Ethereum, dice eh, Bitcoin, dice muchas de las altcoins que están en una situación muy, muy similar. Fijaros que eh, en rojo tenemos SNX con un 10%, XCH los cortos de Bitcoin, que de momento están haciendo una pareña en la media de 200. <risa> Curioso. Curioso, hay gente que dice, las medias no funcionan, pues no es verdad, funcionan. Eh, y bueno, pues el resto ya tiene unas pérdidas muy chiquititas, muy pequeñitas, estaría bien que no perdiera ninguna, pero ¿qué le vamos a hacer? Por ejemplo, los library gates, que es dinero gratis, pues está al cero. Bueno, pues nada, en el lado positivo, ¿qué tenemos Waves haciendo de las suyas, waveando a, por la media de 50? ¿Vale? En este caso, fijaros cómo ha roto la EMA20, yo diciendo, ¿no va a pasar la EMA20? No, no, y llega Waves y hace, ¡paf! Pero claro, ahora se va a encontrar con la de 50, que es la que tiene de línea de tendencia aquí, que le lleva... le puede meter un sopapo. Ahora bien, si hacemos caso a toque y toque, quizás, efectivamente, la media de 50 sea el toque. Es la zona a abatir. Es decir, si la rompe, esquema que buscamos, vale esquema que buscamos, muy típico. Un suelo y dos suelos. ¿Vale? Sí, uno, dos. Línea de tendencia, la rompo. ¿Cruce de medias? ¿Tenemos cruce de medias? Bueno, de momento la EMA 20 y nuestra línea Nitro en breve se cruzarían. ¿Y después qué cruce tenemos que buscar? El de nuestra línea naranja con la morada. Si se produce esto, lo más fácil es que se venga hasta este, a esta zona de máximos que hizo aquí. Vamos a los cierres, a la zona de 15. ¿eh? Cuidado, es un pepinazo súper importante. ¿Puede ser que se tope con este máximo que hay aquí? Sí, y luego tenga un retroceso. ¿Vale? Pero, primer objetivo, esta y segundo objetivo, o sea, esta no. primer objetivo, 10, segundo objetivo, 15. Cuidado, que es un pepinazo súper importante. Shiba, que hablábamos de, joder, vamos a meter en <ríe> en las meme coins? Pues fijaros, que Shiba, tres cuartas de lo mismo. se si abro la boca, coge la EMA 20 la rompe y a por la 50. Vamos a ver lo que aguanta. ¿Qué necesitamos? Exactamente igual. ¿Vale? Exactamente igual. Rotura cruces y para arriba de momento está un poquito más lejos vale eh, one earth igual fijaros que ya la tenemos marcada toque toque hizo toque aquí ahora que buscamos ahora que buscamos pues que venga se vaya acercando a la línea de tendencia para romperla en teoría tenemos un suelo dos suelos si empieza a subir cruce uno por aquí y cruce dos por aquí si hace eso pues ya sabemos que tenemos Zona en la media de 50 y zona, pues es que ahí arriba, bastante arriba, puede ser, un, puede ser un, de donde estamos ahora mismo, media de 50, tenemos un 39%, media de 100, tenemos ya un 190%. O sea, cuidado porque si las cosas siguen así, algún pepinazo podemos ver importante. cílica exactamente igual, mismo esquema, se acerca, EMA, EMA 20 y, eh, y se ha quedado en nuestra línea de nitro. Pero el objetivo, evidentemente, está aquí arriba. Toque, toque, toque. Desde donde estamos ahora mismo, si esto sigue así, pues la zona de 35% a los 0.058, 35% de subida, estaría muy bien y tiene toda la pinta de que va a ir KLV. No ha llegado ni siquiera todavía a la EMA20, pero este movimiento ya lo hizo. ¿vale? Esta subida con la bajada ya la ha hecho, ahora le toca subir. Puede ser que esta subida y bajada no compute, como este segundo esta segunda caída que yo decía. Puede ser, ¿vale? Porque yo creo que no va a computar, porque esto fue algo muy repentino y algo muy, muy loco, muy loco. Pero bueno, ahí está. Compound, 20%. Ahí, igual, ¿veis? Línea naranjita, ahí estamos. A ver, a la pelea. Vamos a ver qué tal esta mañana. Fijaros las sobreventas en las que hemos estado. Es posible que tengamos ese mini rally, ese rebote que esperábamos de aquí a la media de 50, estamos hablando de un 46%, ¿vale? No está mal, ¿eh? No está nada mal llevando ya un 20%. Y así lo que te rondaré, Morena, porque fijaros, ¿veis? Borde de la EMA20, ANC, borde de la EMA20, AB, borde de la EMA20, gráfico, eso es lo que tenemos que buscar, ¿vale, chicos? Chicas, así que muy atentos, muy atentas todas, porque en cualquier momento. <ríe> esto... Fijaros los presets, el dinero gratis, otro 10%. Qué alegría, qué árbol, otro otro perrito piloto. Eh, vamos a ver si son capaces por lo menos de llegar al 50% de RSI. Fijaros como en el caso de Aave, va tirando, va tirando, va tirando. Vamos a ver si cuando llega al 50% es capaz de romperlo un poquito, aunque solo sea un poquito, ya la subida se va bastante arriba. Si no, pues bueno, ya sabemos, volvemos abajo y a esperar otra vez en en la parte inferior de lo que hay no, no, no nos queda otra pero bueno de momento está bastante bastante interesante matic también 975 fijaros que es, eh, es tremendo a por la ema 20 que se va a ir Tres cuartas de lo mismo. Y fijaros cómo eh, tenemos aquí, más o menos en esta zona, el 50% de RSI. Pues todavía tenemos tenemos margen de sobra. Ahora la cuestión es que, por ejemplo, en el caso de Matic, veis que aquí fue resistencia en la zona de 41 RSI. Aquí ha vuelto a ser resistencia. A ver si es capaz de pasarla y es un poquito más arriba. Con ese poquito más arriba, pues ya tenemos un rebote hasta la zona de eh, los 0,60%. Y bueno, pues a ver si podemos hacer alguna cosita en ese aspecto eh, en todas. Y hay muchísimas. Fijaros que 8, 7%, 6% muy, muy bien. Eh, como no habéis pedido en especial, por eso no, no voy a, a nada especial. Pero sí que ese, ese, mm, ese punto que estamos buscando en la EMA 20, ese, esa ruptura hasta la zona de 50, que es un dineral, aprovecharlo. Porque eh, luego pueden venir eh, tiempos un poquito difíciles y complicados para... Eh, el mercado y para nosotros, ¿vale? En principio, eh, lo que yo espero de Bitcoin, ya os lo he dicho, es zona de 24,5-25, eh, toquetear un poquito y volver a caer. Esta, esta línea nos va a costar un poquito romperla. Eh, necesitamos al menos acercarnos horizontalmente, pero bueno, si nos vamos acercando horizontalmente, eso que ganamos, ganamos también en tiempo, cosa que es, es muy buena. ¿Por qué ganamos en tiempo? Digo, es una forma de hablar, ¿vale? El, el, el lateral lo que hace es ir rellenando ...los huecos que tenemos... ...vale, en... Eh, ...aquí, ¿veis? Estos huequecitos que tenemos aquí en volumen... ...pues esto es lo importante, es que tenemos que ir rellenándolos... ...aquí estaban vacíos... ...ya vamos rellenando poco a poco... Eh, esta, esta, ...esta zona que estaba aquí medio tonta... ...igual aquí ya esto ya se ha rellenado un poquito más... ...pues vamos a tener que rellenar... ...toda esta zona... ...vale, hasta la zona de 28... ...fijaros como... Eh, ...donde tenemos la Rose Line es justo... ...donde... hoy oh, va, empieza a haber volumen... ...y hasta entonces por debajo, no hay, y esto hay que rellenarlo cuando lo rellenemos, entonces estaremos preparados para hacer el siguiente punch, mientras tanto bastante difícil, lo veo porque no hay nada, no hay un volumen que lo pueda soportar ¿vale? Aún así, todavía creo que veremos algo un poco más abajo eh, espero que no, ¿eh? ojalá, ojalá que no, porque hay mucha gente que le hace falta una buena subidita y si aquí a partir de aquí, donde estamos lateralizamos, sería el soporte perfecto pero Bitcoin perfecto, lo que se dice perfecto no sé si yo si va a ser no sé yo si va a ser. Bien, dicho esto, poco más que añadir. Nos ponemos en diario, que está bastante bonito con este rebote que está haciendo. Vamos a ver si de momento somos capaces de llegar aquí y decir, tocar arriba y decir, casa, y luego ya veremos lo que hacemos. Se me ha estropeado, me he quedado sin batería en la cámara. Así que bueno, poco más que añadir. Chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.